Buenos días a todos, mi nombre es Sara Michelle Catalán Armas, yo voy a ser profesora del curso Innovando en el Aula del programa Capacítate en línea. En esta oportunidad vamos a ver la diferencia que hay entre aulas con y aulas sin paredes, para que notemos la diferencia que hay entre la educación a la que estábamos acostumbrados y la educación que vamos a recibir hoy en día y podamos ver esas diferencias que tiene ambas educaciones. In, lo importante aquí es el abordaje que vayamos a tener y que siempre estemos abiertos a, a cualquier conocimiento, a cualquier aprendizaje que tengamos y a las diferentes modalidades que se nos puedan presentar. Yo sé que todos trabajan aquí y todos tienen dificultad con el horario, pero vamos a hacer un esfuerzo por aprender, vamos a hacer un esfuerzo, por, por poder ampliar nuestros conocimientos, porque eso solamente nos va a beneficiar a nosotros, ¿sí? Les hablo desde dos perspectivas. Les hablo desde la perspectiva de ser profesora desde la parte presencial, que son aulas con paredes, a tener la experiencia de ser profesora de aulas sin paredes, que es la educación virtual. Y también soy estudiante de educación virtual en algunos cursos de especialización. Entonces, les voy a hablar desde ambas perspectivas, pero necesito que estén abiertos al conocimiento, abiertos a esas oportunidades que hay. Entonces, recordemos, las aulas con paredes, que es a lo que estamos acostumbrados, es la que conocemos como modalidad de enseñanza presencial, y es aquella en la que los estudiantes asisten regularmente a clase y desarrollan su proceso de aprendizaje, ya sea en entorno grupal y presencial. Y esto es lo que conocemos como aulas con paredes. Y es a, los que, a lo que estamos acostumbrados, a lo que tradicionalmente conocemos. Dentro de este tipo de educación de aulas con paredes, hay diferentes roles, tanto del profesor como del estudiante. Veamos en este momento el rol que puede tener el profesor. Aquí la diferencia es que hay un rol activo. Nosotros tenemos interacción directa con el profesor. Podemos hacer... Eh, Consultas, podemos tener dudas, podemos ir resolviendo eh, en el momento las interrogantes que tengamos. Vamos a priorizar esa comunicación oral frente a la escrita porque tenemos al profesor delante nuestra. Somos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay un conocimiento directo de los estudiantes, el que ocurre en el aula, el que nos están transmitiendo en ese momento. Hay contacto e interacción emocional. Esto va a crear una pertenencia en el grupo, va a crear colegas, va a crear compañeros, va a crear amigos, porque los tenemos ahí al lado. Y el profesor, en este caso, marca el ritmo del aprendizaje. ¿sí? Veamos los roles de estudiante. El rol del estudiante, voy a mover esto acá, el estudiante aprende de forma colaborativa en las aulas con paredes, porque los tenemos al lado. Cuando se hacen grupos de trabajo, es más fácil porque nos miramos, compartimos e intercambiamos ideas. Es investigativo. El aprendizaje es más flexible y aprende de lo explicado en clase. ¿sí? No olvidemos eso. Ahora veamos la otra perspectiva que son aulas con paredes. ¿sí? Las aulas con paredes es lo que conocemos como educación virtual cuyos escenarios se accede conectándose a una red educativa telemática, ¿sí? Aparte de ser audas distales, lo más notable es que dejan de ser recintos con interior, frontera y exterior. Estamos en cualquier espacio, en cualquier ambiente. Esa es una ventaja. Convirtiéndose en redes digitales en las que se desarrollan en diversas acciones educativas, que puede ocurrir en cualquier momento. Si yo no tengo tiempo de ir a una clase presencial, Puedo conectarme en cualquier momento en mi, en mi aula virtual y poder ver los contenidos y desarrollar las tareas. Veamos aquí. Hay un mapa mental de este tipo de educación. Aquí tenemos un ahorro del tiempo. Tenemos aulas virtuales donde nos podemos conectar en cualquier momento. Hay nuevas oportunidades para gentes que no pueden asistir a un aula, que no pueden estar presencialmente, que están en el interior del país, por ejemplo. La educación es a distancia, hay una accesibilidad para todos o se trata de que sea de esa manera. El aprendizaje ocurre en línea. La interacción profesor-alumno pues no es directa a diferencia de las aulas con paredes, pero eso no quiere decir que sea mala. Al contrario, hay muchos medios de comunicación por los cuales puede ocurrir. En cambio, en el tipo de con paredes o la presencial, que es la tradicional, pues el conocimiento, el aprendizaje se queda ahí en el aula. Fue lo que vimos, terminó la clase, nos vamos. Y al regresar a la nueva clase, aquí podemos tener interacciones todo el tiempo y hay innovación en el aprendizaje. Hay una interacción con muchas herramientas más y otras metodologías. ¿sí? Hay que acostumbrarnos a ver al profesor, dar la clase, ver el contenido, absorberlo, nos vamos y termina ahí. Podemos tener muchas más oportunidades y opciones de aprender. Veamos aquí el rol del estudiante. En un aula virtual Perdón, el rol del tutor Entonces, tenemos que tener clara la concepción del aprendizaje Aquí se establecen relaciones empáticas El tutor tiene que dominar el contenido que está transmitiendo Y tiene que ser un facilitador de la construcción del conocimiento ¿Sí? Veamos el rol del estudiante Ahora sí Aquí tiene que haber una autodisciplina no es como llegar a clases, no es porque yo quiero estar aquí, quiero aprender, quiero ampliar mi conocimiento. Y, y, y tengo que sentarme a ciertas horas y cumplir con cierto horario. Pero es el horario que yo decida, que esa es una ventaja. Luego hay un autoaprendizaje, lo que yo estoy recibiendo a través de todas las herramientas virtuales. De lecturas que me ponen complementarias, obligatorias, y me obliga a ir más allá. La ventaja es que puedo consultar cualquier elemento que esté en la red. ¿Sí? Puede hacer un análisis crítico y reflexivo de lo que estoy leyendo, de lo que estoy consultando. Y también hay un trabajo colaborativo entre el profesor y el estudiante y el resto de los compañeros. No queda de lado esa interacción. Claro, no es personal, pero sigue existiendo esa interacción con los compañeros y con el profesor a través de otros medios. Veamos este video que nos muestra ventajas y desventajas de ambos tipos de aula. Vimos las diferencias de las que les había hablado, vimos las ventajas y desventajas, ¿sí? Ahora, hay algo importante. Eh, si tienen dudas o preguntas, eh, pueden hacérmelas en este momento, pero recordemos que aquí la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, que fue una frase que dijo Nelson Mandela. Recordemos que tenemos que estar abiertos a otras maneras de aprender, Aprovechen esa oportunidad que les da la empresa de poder capacitarse, porque de otra manera todo esto corre por nuestros bolsillos y ahora ustedes tienen la oportunidad de capacitarse a través de la empresa, de adquirir ese conocimiento. Lo que tenemos que hacer es abrirnos a nuevas posibilidades, nuevas maneras de aprender, nuevo conocimiento. Y ya vieron las ventajas, lo podemos hacer a nuestro ritmo. Hay flexibilidad, podemos tener más herramientas, podemos consultar la web, Podemos interactuar siempre con los compañeros y con, el estudiante, y con el profesor. Pero veamos las oportunidades que nos puede dar este nuevo tipo de educación. Las facilidades, el aprendizaje de otras nuevas metodologías. Entonces, yo los invito a que nos abramos de mente y de pensamiento. Y a que se motiven a poder hacer este curso. A que se motiven porque les aseguro que va a ser bueno. Hace algo nuevo y es algo muy interesante e innovador, que les va a ayudar no solo en la empresa, sino en su vida y les va a dar más oportunidades. Véanlo como eso, como una oportunidad de crecer en conocimiento y como personas. No saben si el diploma y el conocimiento que van a tener aquí les va a abrir otras puertas. Entonces, aprovechen la oportunidad. Espero que les haya gustado y espero verlos en la otra clase próximamente. Hasta luego y mucho gusto.